Arbia informa Gobierno El presidente Alberto Fernández habló sobre el viaje del ministro de Economía Martín Guzmán a Estados Unidos para reunirse con representantes del Fondo Monetario y advirtió que Argentina necesita una definición medianamente rápida sobre el problema de la deuda. Nosotros necesitamos una definición medianamente rápida sobre el problema de la deuda. Martín está allá, ha viajado y ha organizado una agenda con diferentes encuentros eh, donde el tema de la deuda obviamente va a estar presente. Lo que pasa es que yo siempre le digo a ustedes los periodistas que son muy ansiosos que nunca pierdan... De vista que estamos frente a una negociación, que como tal debemos ser cuidadosos, debemos mantener ciertas reservas, porque es una negociación. Y que cualquier cosa que se diga pueda significar algo que despierte expectativas indebidas o malestares indebidos. Entonces lo mejor es concentrar, hemos tomado la decisión en el gobierno de que el tema deuda solo actúa Martín Guzmán y yo soy el otro posible vocero que obviamente conozco lo que Martín está haciendo, pero tratar de ordenar las cosas. Crisis. Los directivos del Banco Nación afirmaron que la empresa cerealera Vicentín no presentó propuesta alguna para cancelar la deuda que mantiene con el Banco Nación. Ese monto de dinero alcanza los 18 mil millones de pesos en créditos de prefinanciación de exportaciones. Vicentín fue la mayor empresa privada aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, al menos en las elecciones de Las Paso. Claudio Lozano, director del Banco Nación absolutamente insólita la situación de lo que ellos denominan estrés financiero eh, se trata de una firma que ha sido fuertemente beneficiada por lo que ocurrió en la argentina durante los últimos años este y si bien ella alega tener un nivel de endeudamiento en dólares muy importante también es cierto que son exportadores el 87 de su producción se coloca en el mercado mundial y consecuentemente también las devaluaciones no hicieron otra cosa que favorecerlos, así que eh, acá lo que hay es un manejo extraño por parte de la empresa, no se entiende muy bien porque esta actitud de dejar de afrontar el crédito y declararse en una suerte de cesación de pagos y un manejo irregular a nivel del Banco Nación, porque el Banco Nación debería haber frenado el proceso de refinanciación de este crédito porque ciertamente este ya había excedido la norma este, existente. País. La tripulación de la Fragata Libertad, que arribó durante la tarde de este viernes a la ciudad de Mar del Plata, fue recibida por sus familiares y por autoridades del gobierno nacional, tras la culminación del viaje de instrucción número 48, durante el cual se visitaron 10 países y 15 puertos. Agustín Rossi, ministro de Defensa los argentinos tenemos símbolos que nos identifican hacia el exterior, en cualquier lugar del mundo, que nos identifican internamente. Esos símbolos tienen características. Una de las características principales de esos símbolos es que nos unen. Todos cantamos el mismo himno, todos nos emocionamos y nos embanderamos detrás de la celeste y blanca. La Fragata Libertad es uno de esos símbolos. Sabemos que además la Armada Argentina ha tenido un hecho que la ha marcado en estos últimos años. Siempre en cada lugar donde vamos a los 44 submarinistas del ARA San Juan. Pero ese homenaje, ese acompañamiento hacia las familias de los 44 submarinistas, de los 44 marinos que tripulaban el ARA San Juan, tiene que ser el punto de partida para alcanzar los sueños que ellos mismos tenían cuando zarparon. Lo mejor que tienen las Fuerzas Armadas Argentinas son los hombres y mujeres que la integran. Nosotros estamos orgullosos de lo que hacen día a día y cotidianamente policiales. La ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, volvió a referirse al uso de las pistolas Taser y en este caso tomó como ejemplo el crimen de Fernando Baezosa en Villa Gesell. Dijo que si las fuerzas de seguridad contarían con ese elemento, se podrían parar situaciones similares en la vía pública. En estos casos, bueno, evidentemente los cuidadores de los los boliches deberían de tener algún tipo de instrumento que los ayude a situaciones de extrema violencia. Es decir, uno discute en la Argentina el tema de las tasers, pero las tasers son herramientas muy buenas para estas circunstancias. donde vos tenés gente pasada de alcohol, violenta, que pega porque sí... Bueno, lo reducís inmediatamente con, con una de estas armas. En, en dos segundos lo controlaste, lo bajaste y el rugby, el portachón violento, animal, el que se convierte en un animal, lo dejaste. Eh, sin Semanas atrás, la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederick, derogó una serie de medidas que había tomado Bullrich en relación al uso de armas por parte de las fuerzas federales. Por medio de una resolución, se dio de baja el reglamento para el uso de las pistolas TASER. Gobierno. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, continuó el cruce con el responsable de Transporte del Macrismo, Guillermo Dietrich, y con el responsable de ese ciclo en Vialidad Nacional, Javier Iguacel. Se refirió duramente a la situación que enfrenta el Ministerio de Obras Públicas luego de la gestión de Cambiemos. También es grave que, que hayan aumentado las gerencias de de 49 a 134 en Vialidad o que en ese organismo nos hayamos encontrado con funcionarios de los dos lados del mostrador. Y en el devenir de cada día nos fuimos encontrando con obras paralizadas y, y particularmente ahora estamos este, registrando una deuda de más de 35 mil millones de pesos, es decir, de obras que se adeudan, de contratistas y empresas que vienen a reclamar sus pagos y que por supuesto, bueno, nosotros estamos haciendo la auditoría correspondiente para ver exactamente cuál es la documentación que respalda y recordemos además que fue un gobierno que, que se cansó de hacer publicidades que se cansó de, de decir todos los días que era el gobierno que más obra pública había hecho en los últimos 70 años que vino con la bandera de la transparencia y de la eficiencia y bueno, la verdad que los resultados y lo que vamos encontrando es obras y realizaciones que no están y anuncios que nunca sucedieron Provincia El gobernador Axel Kisiliov junto al presidente Alberto Fernández, lanzaron el plan Escuelas a la Obra, que contempla el arreglo de más de 750 edificios escolares antes del comienzo de clases. El programa tiene como objetivo obras de carácter prioritario para el inicio del ciclo escolar 2020. A pesar de que el plan se lanzó ayer, las refacciones ya se habían iniciado y demandarán una inversión inicial de 800 millones de pesos. La infraestructura escolar en la provincia de Buenos Aires se encontraba en un estado de deterioro y abandono. Esto tiene números, hay una deuda de casi 1.600 millones de pesos en pagos pendientes de obras, eso encontramos y desde el día 1 del comienzo de la gestión empezamos a cancelar esa deuda y a avanzar lo más rápidamente para regularizar la situación. En muchos municipios recorriendo la provincia nos hemos encontrado con estos esqueletos comenzados de jardines, de escuelas y hoy vinimos acá a decir que de manera progresiva pero sistemática nos proponemos terminar y finalizar todas las obras iniciadas. Estamos aquí para recomponer la solidaridad entre los argentinos. Ninguna sociedad es digna, viendo que algunos padecen y otros disfrutan. Esas sociedades son muy injustas. Cuando me toca hablar de esto, nunca puedo dejar de pensar en Raúl Alfonsín cuando decía que la política exige la ética de la solidaridad. Que no es otra cosa que ocuparse del que está en el pozo de la pobreza, tenderle una mano y sacarlo de allí, y hacerlo parte del escenario esencial. En la Argentina... ...hoy lo que estamos haciendo... ...es también solidaridad... ...solidaridad con los que... ...viven o sobreviven... ...con el auxilio del Estado... ...incorporándolos... ...con un mejor ingreso... ...incorporándolos con trabajo... ...porque el objetivo nuestro... ...es que todos recuperen... ...la dignidad del trabajo... ...en la Argentina... Gobierno... El Ministro de Obras Públicas... ...Gabriel Catopodis... ...anunció la creación... ...de un Observatorio de Obra Pública para poder controlar licitaciones y ejecuciones de los distintos emprendimientos en tiempo real. Catopodis sostuvo que en el gobierno de Mauricio Macri garantizaron negocios para los amigos del poder e incumplieron las metas. Estamos trabajando en un programa con distintos componentes: un Observatorio Federal de Contratación de Obra Pública, que van a constituir este, universidades este, nacionales y privadas y, organizan, y organismos de la sociedad civil, con la idea de que nos este, puedan este, acompañar en, en, en el diseño de las herramientas de transparencia e integridad en la ejecución de las obras públicas, pero también en el seguimiento de cada uno de estos procesos. En segundo lugar, eh, creemos que es muy importante que el ciudadano de a pie pueda también ejercer ese control social, pueda este, hacer un, un seguimiento de las obras que, que se están desarrollando en su localidad. Este, es el vecino de a pie el que puede también... Este, eh, hacer este, un, un contralor y un, y un seguimiento de lo que está pasando, de cómo va la obra que se le prometió en su pueblo o en, o en su o en su ciudad, eh, y entonces estamos pensando en, en observadores ciudadanos, en, en, en espacios donde las instituciones locales puedan hacer ese, ese control, y en tercer lugar también estamos planteando un sistema de, de bases abiertas y de gobierno abierto y transparencia que nos permita tener datos abiertos. La líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, aseguró que en Jujuy no hay democracia, a la vez que indicó que nada cambió en su provincia, a pesar de que ya no gobierna el macrismo a nivel nacional. También. Se refirió a las escuchas que salieron a la luz, que incriminan al juez Vaca y a Gerardo Morales, como autores de una causa sin fundamentos para meter la presa a milagro. No es que no lo podía creer, ¿no? Simplemente porque nosotros eh, ya veníamos diciendo de que lo que hicieron con nosotros fue un laboratorio. Sentíamos injusticia porque veíamos que nadie nos creía o que algunos dudaban de lo que nosotros decíamos que no habían eh, hecho como quien decir, el vulgar que se dice, nos habían hecho una cama, ¿no? Que, y cuando te hacen una cama eh, te hace, hacen creer a todo el mundo de que éramos culpables, de que, de que nos robamos todos, cuando nosotros demostramos en todos los lugares que nos robamos no nos permitieron tener testigos no nos permitieron defendernos como queríamos defendernos, nada, nada y la verdad que en estos tiempos hemos sufrido mucho, pero muchísimo, ¿no? quien te habla mis compañeros que están decididos y lo de Pablo Vaca es lo que venimos diciendo la justicia pertenece a un partido político que es Gerardo Morales eh, Lo tienen detenido para poder hacer sus negocios eh, para gobernar tranquilo, para fundir nuestra provincia Jujuy y que sienten ellos, se sienten impunes a todos los que hicieron Política Los diputados del Frente de Todos ya tienen dictamen de mayoría y llevarán al recinto el proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa 43 fueron las firmas que estamparon legisladores de las comisiones de presupuesto y hacienda y de finanzas Carlos Heller ...presidente de la Comisión de Presupuesto. Creo que más allá de responsabilidades y más allá de algunas particularidades que surgieron en el debate... ...creo que el consenso alrededor de la necesidad de renegociar una deuda que tal como está programada... ...es absolutamente insustentable y además uno tendría que decir, mire, es tan insustentable que el gobierno de Mauricio Macri antes de terminar su mandato decidió la, el reperfilamiento quiero recordarles que anunció públicamente el gobierno de Macri que se iban a reperfilar los vencimientos de las letras en pesos, que se iba a mandar una ley a este parlamento para eh, cambiar las condiciones de la deuda emitida bajo ley este, argentina y que se iban a iniciar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para este, renegociar los vencimientos había dado cuenta de la manera en que estaban programados, así que el reconocimiento de que la deuda, tal cual como estaba contraída e instrumentada, era virtualmente impagable, creo que está consensuado. Economía. El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió este martes en Nueva York con el jefe de la misión argentina del Fondo Monetario y dio inicio formal a las negociaciones para reestructurar los vencimientos con ese organismo. El ministro, en diálogo con los medios, calificó al encuentro como bastante constructivo y productivo. Judiciales La serialera Vicentín está siendo estudiada porque el Banco de la Nación autorizó préstamos por encima de su capacidad de repago. El gobierno sospecha que hubo maniobras fraudulentas en el manejo de los fondos. Como consecuencia... La empresa se declaró bajo estrés financiero y peligran sus cuentas. Francisco Paco Durañona, senador del Frente de Todos, se refirió a esta situación. El Banco de la Provincia de Buenos Aires está rondando un monto similar, prácticamente 13 mil millones de pesos, en un momento donde el Banco Provincia dejó de volcar sus recursos a los productores y comercios de la provincia de Buenos Aires para dedicarse al negocio financiero sin garantías, porque estos no son créditos hipotecarios, tiene muy poca garantía el Banco Nación para poder cobrarse y recuperar y claro. este monto multimillonario, claro. hay que a través de la IGJ, intervenir urgentemente la sociedad, iniciar el proceso de, de scramdown para que el Estado se quede con el paquete mayoritario de las acciones de Vicentín, y ya mismo iniciar las acciones penales contra el presidente Macri, los ministros responsables y las autoridades del Banco Nación por haber eh, avalado, este crédito Salud. El ministro de Salud, Ginés González García, ratificó que Argentina y el Sistema Sanitario Mundial están en alerta ante los casos de coronavirus en China, al mismo tiempo que consideró que el riesgo en nuestro país es hoy lejano. Acá no ha habido síntomas, pero tenemos obviamente una alerta máxima. Todo el sistema de... Sanidad de Fronteras, que depende del Ministerio de Salud, en el sentido que cualquier síndrome febril compatible con algún síntoma, aunque sin es específico, es rápidamente derivado, está preparado también los trabajadores del Hospital de seis es decir, hay todo un protocolo de cómo actuar en estos casos. Nunca uno puede decir que está tranquilo, pero digamos que yo veo el riesgo ...por hoy lejano... ...la propia Organización Mundial de la Salud... ...no ha decretado la emergencia sanitaria mundial... ...porque considera que no reúne las características... ...en el sentido de que se tiene que comprobar... ...una serie de cosas que no están comprobadas. Fútbol. Tras haber dejado la presidencia de la nación... ...Mauricio Macri hará política desde el fútbol... ...ya que fue nombrado presidente de la fundación FIFA... ...en tanto, desde el ambiente del fútbol... Ya se escucharon repercusiones al respecto. El actual presidente de Boca, Jorge Amial, se refirió al nombramiento del expresidente. Eh, nuestra asociación, AFA ah, concretamente estamos adheridos a FIFA. Lo que debía haber consultado el presidente de FIFA a todos los clubes. Nosotros ahí tomaríamos una determinación. No estoy de acuerdo. Para nada, para nada. estoy de acuerdo. Los dirigentes políticos se tienen que dedicar a la política, ah. los dirigentes deportivos a los clubes como es lo que hacemos nosotros. No se pueden mezclar las cosas. Y me parece que la FIFA no es un premio consuelo. Política. La Cámara de Diputados le dio media sanción y un fuerte respaldo al proyecto que faculta al gobierno a renegociar la deuda en dólares con los acreedores privados bajo jurisdicción extranjera. En el cierre del debate, el jefe de bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, no dudó en apuntar contra la administración de Cambiemos por la toma de deuda y la curva de vencimiento que la torna insustentable. Cuando uno mira el 2019 y el 2023, la cantidad de vencimientos de deuda, eso es lo que la torna insustentable. Eso es lo que vuelve insustentable a la deuda. Entonces, lo que tenemos que ver con esto es cómo reestructuramos a los argentinos, porque está muy bien hoy estar de acuerdo acá. Pero también hay que tener políticas económicas internas que permitan que esta sustentabilidad, luego pueda llevarse a cabo. Estas políticas económicas siempre fracasaron. Y fracasan también, ¿sabe por qué? Porque, y esto es indistinto al partido político al que se pertenezca, las diligencias políticas se entregan a los economistas. Entonces, cuando se renuncia a la acción política, cuando el político es reducido a un personaje de televisión, a su capacidad de denuncia, es donde empiezan los problemas. La política tiene que volver a estar en la Argentina y tenemos que darnos la oportunidad de poder pensar realmente un país que incluya a todos. Judiciales. El nuevo titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, afirmó que durante la gestión de Mauricio Macri, ese organismo había facilitado todo tipo de delitos y sostuvo que en los últimos cuatro años la Argentina se convirtió en un país offshore friendly hoy Argentina en los últimos cuatro años se convirtió en un país como se le llama en el mundo offshore y amigos de la de, de, de la operatoria offshore hoy tenemos un modelo de sociedad que se puede hacer de todo lo que no podés hacer con anónima o con una SRL en protección de los terceros y de los minoritarios lo podés hacer si constituís una sociedad por acciones simplificadas uh -huh. que esto es maquillismo puro es el emblema del maquillismo en materia societaria que es algo que vos no, no, no necesitas más de 30 mil pesos para constituirla podés hacer cualquier cantidad de actividades no tenés ningún tipo de control es un rival la pepa. Hoy constituir una sociedad es un viva la PEPA. Eh, pero facilitan el delito, el lavado de dinero, eh, el crimen internacional, el que, eh, actitudes inadmisibles como defraudar a la mujer en el divorcio, eh, como a, eh, afectar la legítima en materia de una herencia, defraudar a un heredero, transferir propiedades a sociedades truchas provenientes de los de, de, de, de guaridas fiscales. Educación. En la sede del Ministerio de Educación se realizará en el día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 es un contexto difícil, no por, por la deuda que ha dejado el gobierno anterior una enorme deuda externa y una brutal deuda interna en esa extensión el gobierno está priorizando la deuda interna restablecer la paritaria nacional docente es volver a poner en el centro del escena la educación como prioridad darle centralidad a la educación a nivel nacional, a partir de eso nosotros tenemos un esquema de negociación que es el fondo de compensación salarial y el fondo nacional de incentivo docente uh -huh. en realidad el fondo nacional de incentivo docente es una suerte de suma fija con una modalidad específica de los docentes y que tiene las características que beneficia a todos los docentes del país y paga el Estado Nacional. Nosotros vamos a ir a la negociación en ese marco, subir el piso salarial a través del Fondo de Compensación Salarial. que si... Significa que aquellas provincias que no pueden llegar al piso, el gobierno las tiene que asistir, pero además que el gobierno nacional invierta en el Fondo Nacional de Incentivo Docente para que todos los docentes del país se vean beneficiados sí. con el aporte del Estado Nacional y las provincias también en el marco de las discusiones paritarias en cada una de las provincias. País. Diputados provinciales del Frente de Todos. Solicitaron que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Vaca, renunciara a su cargo luego de que se dieran a conocer las escuchas que mantenía con una allegada sobre el armado de una causa contra Milagro Sala y, por ende, una falsa detención. Liliana Fellner, diputada del bloque del Frente de Todos de la Legislatura Provincial, dijo que tomarán esos audios como prueba para elevar el pedido de juicio político sobre Pablo Vaca, ya que la magnitud de sus dichos recaería sobre un mal desempeño como funcionario público y supuesto abuso de poder. Hay que escuchar esos audios, más allá de la excelente nota que sale en el cohete de la luna, donde relata muchos de esos audios. Pero cuando uno escucha el audio, la verdad que hay mucho más tela para cortar en esos audios, que hablan de la situación que se vive en la provincia de Jujuy desde hace cuatro años y que en este momento toca la justicia. Estamos exigiendo juicio político y lo que les estamos exigiendo es que haya justicia en este nuestro Jujuy. Eh, Milagro Sala fue una de las que estuvo presa y sigue presa y, y sigue siendo avanzado absolutamente todos sus derechos pero también hubo muchos otros compañeros presos. Nosotros estamos pidiendo incluso que nuestros legisladores nacionales intervengan en la provincia de Jujuy y pidan la intervención del Poder Judicial en Jujuy. Arbia informa. Gobierno. El presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión a solas con el Papa Francisco, que se extendió durante 44 minutos, y que se desarrolló en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. El clima contrastó con la primera reunión oficial que mantuvo el Papa con el entonces presidente Mauricio Macri en 2016, con la evidente incomodidad del exmandatario y los gestos de mal humor del religioso. Los temas que nos preocupan son los temas de la pobreza, de la marginación la forma en que Argentina está padeciendo, y muchos argentinos están pasando una situación de mucha crisis. Y yo creo que el Santo Padre siempre ha estado preocupado por eso, y también lo debe estar ahora. Siempre verdad nos preocupa a todos, a todos los argentinos. Pensar que en la Argentina del siglo XXI hay gente pasando hambre es un tema que nos duele a todos. Así que seguramente hablaremos de eso, recién venimos de hablar con una organización, una dependencia de Naciones Unidas, también hablando de ese tema, de los problemas de su alimentación, de los problemas que la Argentina tiene y que debemos resolver. Siempre digo yo: para poder ocuparnos de todos, primero ocupémonos de los que más se están necesitando. Economía. El gobierno presentó la moratoria de la AFIP para las micro, pequeñas y medianas empresas que incluirá una quita promedio del 42% sobre el total de las deudas y plazos de pago de hasta 10 años para la refinanciación. Fue presentado por la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Producción, Matías Culfas, quien en tono irónico... Se refirió al video de Macri donde se lo puede escuchar excusándose de su anterior gestión. Fue llamativo ver el otro día ese, ese video de Macri eh, diciendo que, que bueno, que, que, que él alertaba de que se estaba tomando deuda en exceso. A mí recordó un poco a, a Bart Simpson, ¿no? que ese que hace como, como esas macanas travesuras y después este, la culpa fue de otro o no se hace cargo, porque al mismo tiempo... Él salía públicamente y decía, es por acá, este es el camino. Entonces la verdad que este ahora, este, después de haber dejado el gobierno, de, haber, de habernos dejado una situación dramática con la economía en recesión, caída del empleo, del salario real, las pymes ahogadas y, este, y el país sobreendeudado, que venga a decir, bueno, no, yo decía, les decía a mis funcionarios que se estaban yendo un poco de mambo, ¿no? Bueno, si pensaba eso, ¿por qué no lo frenó? ¿Por qué no tomó otro camino? ¿no? Crisis El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, reveló que tiene una deuda con proveedores que asciende a los 19 mil millones de pesos y registra un déficit operativo de más de 18 mil millones. La información fue revelada por la titular del organismo, Luana Volnovich, quien advirtió que la situación es muy compleja porque se halló una crisis estructural que el gobierno no puede solucionar de inmediato por el crítico presente fiscal del país. Nos encontramos acá con que no hay nada, ¿no? Digo, los afiliados nos dicen que piden cosas y no hay nada. Entre otras cosas, nos encontramos que uno de los reclamos más eh, importantes acá era que el PAMI no daba kits de ostomía. En realidad, mientras teníamos 9.000 personas que hace meses no reciben sus kits de ostomía, nos encontramos con que había miles de bolsas, ...miles de kits de tomía en distintos lugares de la Argentina... ...en distintas droguerías, depósitos, arrumbadas... ...que son materiales carísimos, carísimos para comprarlos... ...venciéndose. Educación. El Ministerio de Educación Nacional y los gremios docentes... ...acordaron la conformación de 10 comisiones de trabajo... ...para avanzar en un gran acuerdo educativo... ...con una agenda común para el sector... ...que incluye la paritaria salarial. Fue en el primer encuentro celebrado por las partes en la tarde de este jueves... ...luego de que el gobierno anterior eliminara la paritaria nacional docente en 2018. Nicolás Trota, ministro de Educación. Fue una reunión muy positiva, donde pudimos empezar a transitar... ...no solo el desafío de cara al inicio del próximo ciclo lectivo sino también le hemos manifestado a las distintas organizaciones sindicales nuestro compromiso, nuestro desafío de poder empezar a construir un gran acuerdo educativo. Claudio Moroni, Ministro de Trabajo. En cuanto a cuál va a ser el criterio, justamente es una negociación paritaria. Así que no es una imposición. Así que el criterio lo definiremos en esta comisión paritaria. Recuerden que gran parte de los salarios son discusiones jurisdiccionales y lo que fijas de paritaria son algunos parámetros. Así que, digamos, esa es una, ese es un punto a discutir. Esto es un libre ejercicio de la negociación paritaria. Medios. El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López, conversó en Radio Cítrica... Sobre la agenda que trabajará el organismo en relación a las redes de comunicación audiovisual y telecomunicaciones Y sorprendió al asegurar que da por terminada la guerra con Clarín Para vos, ¿la guerra terminó con Clarín? ¿Clarín la dio por terminada? O con Clarín nunca se termina, digamos Mira, la nosotros la dimos por terminada Los grandes medios nunca quieren regulación Quieren la defensa de sus intereses económicos mm. Y no quieren regulación Vos en esta materia, en el mundo Necesitas regulación porque Lo que eh, comúnmente se llama el mercado Tiene una tendencia natural A, a la monopolización Digo, a, sí. la, a, la, a la creación de, de grandes grupos Pero digo, acá y en la China, ¿eh? digo, sí, sí. por eso Es que ha regulado el, en todos lados y se pone el link. Nosotros tenemos que la verdad que construir un país que no puede ir de un lado hacia el otro, porque no sé cuántas oportunidades más vamos a tener para salir adelante. Digo, los que las pasan peor son los que menos tienen, los que pierden el laburo, los que quedan debajo de la línea de pobreza o debajo de la línea de indigencia. Y en ese sentido vamos a poner todos los esfuerzos para, lo está poniendo Alberto, sí. para atender el tema del hambre, la desocupación, y nosotros en todo caso para redistribuir la tecnología, redistribuir la palabra. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia.